Estimadas familias chiapanecas. Ser la mamá del gober de Chiapas es como sacarse la lotería. La mamá del gober de Chiapas, Leticia Coello, recibirá este año 3.990.000 millones 990 mil pesos para la coordinación de acciones en apoyo a la presidencia del DIF estatal. En total, Coello ha recibido 11.300.000 millones 300 mil pesos desde que su hijo asumió la gubernatura. La güera, uh, la otra güera, es presentada en boletines como presidenta del DIF pero en realidad solo es presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Chiapas. Este cargo es honorífico, según la ley local, y solo debería formular sugerencia. El verdadero titular de la dependencia es su director general. La directora actual es Carolina Sole Gómez. El DIF Chiapas respondió a las investigaciones periodísticas con un boletín. Asegura que Leticia Cuello no percibe salario alguno y que el presupuesto de 3 millones no lo ejerce la presidenta, sino la Coordinación de Enlace Interinstitucional, que con eso pagan gasolina y artículos de oficina y limpieza. Y dicen que, como no lo prohíbe la ley, ella seguirá participando en eventos que nada tienen que ver con el DIF, como el amadrinamiento de bodas de soldados y cortando el listón en obras viales.